Hola, muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Suad y os voy a hablar del agua y el saneamiento en los campamentos de refugiados saharauis. En eh, los inicios del establecimiento el, de los campamentos, el agua se obtenía eh, principalmente de pozos que se excavaban de, de forma manual cerca, cerca, cerca del hogar y eh, estos pozos pues, no tenían un control ni un saneamiento adecuado. Y eso pues, resultó en diversos problemas de salud y sobre todo produjo el brote de, de, de cólera, por ejemplo, en, el, en los años 90 en el campamento del ayun, y eso fue debido a, a, a, a, a lluvias torrenciales que produjeron el desbordamiento de los pozos y el agua en, eh, de los pozos entró en contacto con agua que estaba contaminada por heces fecales. Eh, debido a incidentes eh, como este, pues estos pozos se cerraron y se excavaron otros más profundos. También se comenzó a clorar, la cloración del agua y el control bacteriológico. Eh, también, pues, se sustituyó, eh, se comenzó, eh, también se comenzó un suministro a través de camiones cisterna que eh, ha seguido los campamentos hasta bueno, sigue la actualidad. Eh, también hay que mencionar que antiguamente existían unos contenedores comunes eh, grandes que se, que, se, que se colocaban en el centro de las dairas o localidades a, al lado del ayuntamiento y eh, toda la población de esa daira pues, a, se acercaba a estos contenedores con garrafas y... Eh, eh, Obtenía el agua que necesitaba, o sea, iban según la necesidad que tenían. Eh, sin embargo, pues, cuando el suministro era bajo o el agua era escasa, pues establecían unos horarios para el acceso a, a este agua y para poder llenar las garrafas o, o lo, lo, lo, que, lo que iban a necesitar. En eh, eh, cuanto a estos contenedores, el, uno de los problemas que había era que para las personas que vivían en las afueras de, de la Daira, pues eh, el tener que transportar eh, las garrafas de agua desde el centro de la Daira hasta su casa, pues era un trayecto eh, bastante, bastante grande, largo, eh, teniendo en cuenta eh, que, que no existía mucho, tra mucho transporte por aquella época. Eh, en eh, Los campamentos de refugiados saharauis es el Departamento de Hidráulica de la República Árabe Saharaui Democrática el que se encarga del control y de la gestión del agua en los campamentos. Eh, este departamento, junto con organizaciones no gubernamentales e instituciones como Solidaridad Internacional Andalucía, pues eh, trabajan y cooperan en conjunto para... Eh, mantener el suministro de agua en los campamentos y mejorar la calidad del agua. Eh, si, o sea, si hablamos de los sondeos en los campamentos, en 1976 había aproximadamente 15 sondeos, de los cuales eh, 11 siguen existiendo o se siguen utilizando en la actualidad, y de estos 11, 6 son para el consumo humano eh, y 5... Se utilizan para, eh, están dirigidos como por ejemplo al riego de huertos, a la higiene en colegios, en hospitales y diversas instituciones. Eh, hay que mencionar el plan director de abastecimiento eh, con apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía y el consorcio eh, de agua del Huesna eh, que fue financiado por ECO y que tenía como objetivo abastecer con agua de calidad y cantidad a la población saharaui. Este plan incluyó pues la excavación de nuevos pozos, como he mencionado antes, que tenían 100 metros de profundidad aproximadamente, y con eso pues se evitaba que el agua se contaminase con facilidad. Se instalaron plantas de ósmosis para el tratamiento del agua y se, se llevó a cabo una sustitución progresiva del sistema de distribución que estaba antes centrado en camiones cisterna por una red general de canalización de tuberías. Eh, eh, como he mencionado ahora, eh, el, el, la distribución de, de agua hasta hace poco se llevaba a cabo a través de camiones cisterna que llegaban a las casas donde eh, cada casa, además, eh, como, he, como he comentado, existían contenedores comunes que se, se fueron sustituyendo por contenedores privados que cada familia pues, tenía al lado de, de su vivienda. Entonces, los camiones cisterna solían eh, ir a cada, a, a cada, a cada familia o grupo de familias porque normalmente estos contenedores se solían colocar uno al lado de otro o sea de varios vecinos o varias familias que vivían eh, cerca colocaban los, los contenedores en línea al lado de sus casas en, un, en una zona que era de fácil acceso a estos camiones y los camiones cisterna pues entraban y llenaban los, los contenedores pues una vez al mes o, o, o, o dos veces dependiendo de la, de la cantidad de agua que existía o que, o que había en, en ese tiempo entonces el abastecimiento de agua en, en los campamentos pues, se centra, como he dicho, en pozos profundos que se encuentran a las afueras de las huilayas. Eh, este agua se extrae utilizando bombas sumergibles y se conduce hasta unos depósitos metálicos que tienen una regulación de alrededor de 240 metros cúbicos. Entonces este agua, es, este agua bruta que se almacena, pues se va tratando en función de la calidad que tenga. Entonces, en el tratamiento, en el proceso de ósmosis del agua, un 30% o un 40% del agua eh, es rechazada por no tener la calidad eh, óptima o, o eh, suficiente para, para, la, la, para su consumo y lo que también origina, pues, una, una importante pérdida teniendo en cuenta la escasez de agua que, que se da en los campamentos de refugiados. Entonces, además de esto, eh, se considera también que entre un 19 y un 30% del volumen de agua que se suministra, pues no llega a los hogares. Y una de las razones se debe a la pérdida en la red. Eh, las tuberías, como podéis ver en la imagen, están eh, expuestas, digamos, a, a las condiciones climatológicas. Y pues eh, con el calor, con las tormentas de arena, etc., pues... Se, se, se dañan y, pues muchas veces se, se producen pérdidas de, de ese agua. También eh, debido a que el agua se destina a otros usos, como también he comentado, a escuelas, hospitales, administraciones, eh, fabricación de ladrillos, eh, para la construcción, etc. Entonces, eh, actualmente, como he dicho, con esta red de tuberías que se han ido instalando en los campamentos, también se, ha, se, ha, se han instalado una red de grifos que se, se, se, se colocan en, en los barrios, en los campamentos, en, en, en cada barrio y suelen ser, o sea, son grifos comunes que están cerca de, de, la, de las jaimas y también estos grifos están equipados con mangueras de alrededor de 250 metros, lo que también les permite llegar hasta los contenedores de, de todas, digamos, las familias que tienen alrededor. Eh, estos grifos eh, suelen estar eh, controlados o gestionados por, por una mujer, ya que son las encargadas a nivel local. Y eh, cuando estos grifos se, se abren, pues las familias se organizan. Y cuando una familia eh, utiliza eh, eh, este grifo, digamos, para llenar sus depósitos, tiene que avisar a la familia que le toca después de, de ella y pues esa familia llena y así sucesivamente. Entonces cuando estos grifos abren, ahora sí que es verdad que, eh, pues como antes con, con, con los camiones cisterna, pues las familias aprovechan. Eh, eh, eh, aprovechan el, esta digamos la apertura del grifo para llenar todos los depósitos que tenga, garrafas, etcétera Y así almacenar el máximo agua posible, ya que pues, en muchas ocasiones, como en verano, eh, existe una escasez de agua.